Hola, bienvenidos al video sobre Nora, al primer video, vamos a hacer dos porque el tema si no va a quedar demasiado extenso para un video y bueno, entonces, este es el primer video sobre el análisis del personaje de Nora a través de dos fragmentos de la obra, del de, eh, acto primero y el acto tercero de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen es decir, nos vamos a concentrar en Nora, ¿no? Eh, como puente para esto, lo que vamos a hacer es justamente primero venir de este otro material que ya fue trabajado y está en mi blog y seguramente también está linkeado aquí abajo en la descripción. Acuérdense siempre de mirar la descripción del video. Y bueno, las tres tendencias del siglo XIX, realismo, naturalismo y simbolismo es el puente que nosotros vamos a hacer entre lo anterior y esto, ¿no? Son tres tendencias en arte del siglo XIX, el realismo eh, los, los autores realistas buscaban imitar lo más fielmente la realidad según su perspectiva de lo que era la realidad. Stendhal, este, Balzac son dos claros ejemplos del realismo. El, el naturalismo es una, es, da un paso más y entonces busca indagar en la naturaleza humana, en, en los conflictos de los personajes, ¿no? en temas que eran moralmente cuestionables como el adulterio. Entonces, bueno. Allí lo que tenemos es eh, a Gustave Flaubert, por ejemplo, Flaubert, Flaubert, eh, otro francés hablando del adulterio de Emma, su protagonista, de los adulterios de Emma. Y finalmente el simbolismo, ahí tenemos a autores también franceses, tal hay muchos más, ¿no? Pero tales como Malarmé, como, como el este, propio Rimbaud lo que hacen ellos es justamente eh, explorar la realidad a través de los símbolos. Y estas tendencias son consideradas contrarrománticas, o sea, de la segunda parte del siglo XIX, y no se dieron, digamos, en estado puro, no es que, es, que haya sido con exactitud, ¿no? Nunca nada, en, en historia del arte y en literatura, nunca nada es del todo exacto. Entonces, bueno, hay varios autores que tienen esas tendencias para crear, y eso nosotros lo vamos a ver. En el caso de Henrik Ibsen, el noruego Henrik Ibsen. Entonces, eh, vamos a ver rasgos de los tres, por ejemplo. Vamos a arrancar con eso. Desde el tema que se trata, que es este, la relación matrimonial entre Torvaldo y, y su esposa, y Nora, y, la, y el proceso que hace Nora, un proceso que revela su naturaleza personal, este, o, o como podríamos pensar, con el pacto narrativo encima, por supuesto, porque los personajes no, no, no tienen eso, ¿no? Pero si fue una persona, ¿cómo piensa? ¿Cómo evoluciona su pensamiento? ¿Cómo va cambiando? Bueno, eso nosotros podemos asociarlo con el naturalismo, claramente. Y después, eh, el propio título, Casa de Muñecas, ahí tenemos con claridad también, un, por lo menos un, un, una metáfora bien clara, ¿no? La Casa de Muñecas, que a la vez tiene la metáfora de la muñeca, ¿no? Que podemos asociar con la belleza, pero también con... Con un, con un ser inanimado, muerto, no que, que no es un, un, un ser humano real, pero que lo imita, y con lo que se puede jugar, bueno, todo eso este, se asocia a Nora. De hecho, Nora misma es la que lo hace. En, el, en la página 12 del repartido único de 2022, eh, en el fragmento del acto tercero, es cuando Nora dice... Eh, acá cuando dice... Solo estaba alegre, ese es el final. Y eso es todo, eras muy bueno conmigo, pero nuestro hogar no ha sido más que una casa de muñecas. He sido una muñeca grande en esta casa, como fui una muñeca pequeña en casa de papá, y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaran conmigo y a ellos les divertía verme jugar. Esto es lo que fue nuestro matrimonio, Torvaldo. Bueno, entonces la propia, la, la propia Nora en un fragmento explica cuál es el, el cómo es el contenido de la... El contenido del título como, como metáfora. ¿no? Bueno, entonces eh, tenemos ese elemento simbólico, la explicación del simbolismo que ustedes deberían hacer, y, bueno, y después habría también el, algún elemento realista muy, muy, muy interesante de ver, por ejemplo, en la acotación inicial, que es lo, que vamos a es lo primero, después del título, de hablar un poco del título, de la acotación inicial, ustedes eh, deberían mencionar. Eh, que, que la acotación es un texto que dirige la puesta en escena La puesta en escena real y la puesta en escena imaginaria no, Uno tiene que imaginarse esa casa como, se, como está siendo descrita Pero a la vez, las personas que hacen la puesta en escena Por supuesto que pueden hacer una puesta en escena sin escenografía Sin, sin todo lo que dice el autor Pero deberían seguir esos lineamientos Bueno, eso es una acotación Y las acotaciones son una forma textual que es típica del de género dramático ¿no? Ni el género narrativo ni el género lírico Tienen eh, las acotaciones como en el género dramático Puede haber alguna sustitución ¿no? Como algún modo de trabajar el narrador O el, o el ingreso de esa, del, del, del narrador entre, entre guiones Pero no, no se le llama en general acotación Que es el término que se usa para estos textos Como el del principio que describe la sala ¿Se acuerdan? Bueno, es una acotación extensa Bueno, eso, esa acotación extensa tiene en sí mismo un rasgo realista, porque los realistas lo que hacían era eh, extenderse en sus descripciones. Igual que me estoy extendiendo yo y no quiero. Entonces sigo con lo otro. Eh, la longitud y el detallismo, como les decía, hace referencia al realismo. Eh, la clase social, ¿por qué? Porque esa sala, eh, ustedes pueden citarme allí eh, un fragmento cuando dice una sala amueblada. Eh, con comodidad pero sin lujo. Bueno, del mismo modo, con comodidad pero sin lujo, es como vive como viven Torvaldo y Nora, bueno, y sus hijos, ¿no? Con comodidad pero sin sin lujos. Entonces, clase social, la burguesía, es una burguesía sí acomodada, pero es una burguesía que tiene que trabajar, ¿no? Que tiene, no, no es una burguesía que simplemente viva de rentas, sino que Torvaldo recibe un sueldo. Y, y ese sueldo, además, lo ¿no? que le da poder al, al, a este hombre sobre su mujer, porque tiene el poder económico sobre ella, ¿no? Este, una situación, creo que por ahí viene parte de, del poder de donde emana el poder de Torvaldo y otro es la, la tradición, ¿no? Eh, la, la, las costumbres de la sociedad victoriana, por supuesto. Eh, fuertemente patriarcal, ¿no? Lo que ahora diríamos machista. Eh, entonces, clase social, la, eh, la sala refleja esa clase social y refleja también una aparente calma, ¿no? que nosotros en ese momento, con el fueguito allí, con, con, con esos elementos tan armónicos aparentemente, no podemos pensar la tormenta que se esconde detrás. ¿no? Entonces, la, la calma, pero también la mentira que sostiene toda la casa, que después de que vos eh, has leído o has visto la obra, recién entendés que todo eso que hay ahí está al borde del abismo, a punto de caerse. ¿Por ¿Mm? ¿Por qué? Si Torvaldo se entera del tema del préstamo y la falsificación de la firma de Nora, eh, digamos que ese hogar posiblemente se, se resquebraje y se, se rompa. ¿no? Bueno, tenemos a una Nora que se presenta inicialmente como la Nora Niña. La Nora Niña eh, nos muestra la complejidad del personaje, porque en, en definitiva, a pesar de que veamos toda la obra y a pesar de que la leamos toda, eh, nunca llegamos a estar seguros de si Nora actuaba solamente para conformar a su marido de, como una niña, o si ella realmente sentía que eso era lo que tenía que hacer y se sentía cómoda desde ese lugar. Y bueno, es cierto que ni la propia Nora lo sabe. En ese fragmento del final que les leía recién, hay una parte en la que dice que, que ella no era feliz, que solamente estaba alegre. Nada más. A ver si lo encuentro. Eh... Dice... ¿no? Acá. Qué injusta y desagradecida eres cuando están discutiendo, ¿no? Qué injusta y desagradecida eres, Nora, le dice Torvaldo. ¿Acaso no fuiste feliz? No, nunca. Creí serlo, pero no lo he sido jamás. Que no fuiste feliz. Que no fuiste feliz, le dice él, ¿no? Todo indignado. No, solo estaba alegre. Y eso es todo. Eras muy bueno conmigo. Pero nuestro hogar no ha sido más que una casa de muñecas Bueno, entonces ella dice, o creí serlo, pero no sabe con exactitud quién, quién había sido ella, ni siquiera se lo había, no había llegado a ese punto de reflexión, ¿no? No se lo había cuestionado, no, no había llegado a darse cuenta de esas cosas. Bueno, entonces eh, vemos que Nora en sí misma es un personaje muy complejo, porque si ni ella sabe cuál es el proceso con exactitud de revelación por el que pasó, ¿no?, de imaginariamente, de revelación mental que, que pasó frente a Torvaldo bueno, eso la hace un, un personaje que es un poco complejo de, de, de entender, ¿no? Y bueno, podemos hablar de una doble lectura de la acción, porque eh, si nosotros ya ya conocemos el argumento total de la historia, sabemos desde el principio que Nora está juntando el dinero para pagarle a el, el el préstamo, ¿no? Y entonces eh, las actitudes que tiene ella en pos del dinero, ¿no? esa avidez por el dinero, viene a estar justificada, pero si nosotros no tenemos esa perspectiva, digamos, ya leída ya en una segunda lectura al menos, lo que nos ocurre es que eh, posiblemente entremos en el juicio a Nora, el mismo juicio que establecen los demás personajes y el mismo juicio que posiblemente establecería el público de la época al ver a una mujer en apariencia muy frívola y muy materialista. ¿Mm? Entonces, marcar esa, esa diferencia entre las dos este, interpretaciones posibles del principio, esa doble lectura de la acción, creo que sería una buena idea, una muy buena idea. Entonces, después tenemos el tema de la función de esposa y modelo de, de matrimonio. Bueno, Nora aparentemente está cumpliendo con su deber, eh, en, en, haciendo que su imagen se corresponda con lo que es esperable de una mujer de su tiempo y lo que espera Torvaldo que ella sea, ¿no? Su, su alondra y su, su ardillita. Entonces, bueno, en ese sentido vemos con claridad que, que ella está respondiendo a un estereotipo aceptado en la época, y a un estereotipo eh, promocionado en la época, digamos, y juzgado como bueno socialmente, ¿no? Eh, entonces, esa función que está cumpliendo ella corresponde a un modelo de matrimonio. En un momento, la propia Nora, hacia el final, empieza a hablar del concepto de matrimonio real, ¿no? Entonces, bueno, eh, habría que ver el concepto de matrimonio real que, eh, que maneja ella y el concepto de matrimonio real que tenían en, en, en la época, ¿no? Porque posiblemente el público de finales del siglo XIX estuviera más afín con la, el pensamiento, la concepción de matrimonio como matrimonio real que tenía Torvaldo, no ella. Y ella, hacía este, hincapié siempre en la confianza. En la confianza y en el compartir de la misma manera las responsabilidades las preocupaciones, todo lo demás. Pero para la otra forma de pensar el matrimonio real es el marido quien, quien, quien tiene que actuar como una especie de escudo y eh, defenderla y hacerse cargo de las cosas serias. Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de matrimonio que queda ahí en discusión en la obra, ¿sí? Sin ningún problema puede marcarlo. Eh, entonces... Eh, antes de irme de este lado de la pizarra, quisiera hablarles de las esas señales de aparente frivolidad. Se los puse en negro porque eh, Torvaldo dice siempre con la misma, la misma frivolidad, le dice. no y, y el público puede estar de acuerdo porque Ibsen, de forma muy inteligente, de forma habilísima, eh, inserta determinados, determinados elementos que al uno ahí se acomodando uno parece que no estuviera empacho al principio está de acuerdo con Torvaldo que parece una mujer muy frívola por ejemplo lo del dinero el materialismo pero además esa preocupación por los regalos y ese el tarareo y los dulces inclusive cuando él no la está viendo no este que come dulces y se limpia la boca para que él no se dé cuenta no como juguetona bueno todo eso parece confirmarnos esas señales de la aparente frivolidad pero puse aparente porque ella en realidad está, está, está jugando un juego de, de roles, cumpliendo una función frente a un marido que, que le pide que haga eso, ¿no? Y una sociedad que le pide que haga eso. Eh, y tal vez haya sido lo único que aprendió por la mención al padre, ¿no? El padre, cuando ella dice, fui a una muñeca en su casa, es, es exactamente lo mismo. Parece haber aprendido a hacer eso y luego reproducirlo con el marido, ¿no? Bueno, entonces puse como ejemplo lo de los dulces lo del tirón de orejas. no, eh, Torvaldo juga, bromeando, dice que se acerca y le tira de la oreja eh, en una actitud que podemos nosotros asociar con un, toda una estrategia de Torvaldo por, por esconder la dureza de su control, no, del ejercicio de su autoridad sobre su esposa, con esos gestos de, de simpatía, no, de juego, que no dejan de ser en el fondo una advertencia, ¿no? una advertencia de no cuestiones mi autoridad el tirón de las orejas, y después el modo que la llama, ¿no? Los animales y eso nos hace pensar, y ella acepta, es mi alondra la que está borgeando, sí, es ella este, es mi ardilla, sí dice con consigno de exclamación, ¿no? parecería hasta emocionada por, por, por jugar a eso, a ese juego que tiene entonces esos animales acuérdense que por, tanto por sustitución como por quita, es lo que nos da la, eh, nos da la pauta de que eh, Torvaldo está haciendo referencia a la a la ternura, pero también a esos animales que no son, que son animales, este, que son animales pacíficos, eh, mansos, eh, hasta miedosos, temerosos, ¿no? Entonces, eh, más bien presas. Nunca, nunca, no, no puso ni a un tigre de Bengala, es mi tigre de Bengala, es mi águila rapaz, ¿no? Entonces, bueno, ahí por sustitución te das cuenta de que águila rapaz, tigre de Bengala, eh, nos, nos sirven para lo que Albatros... Eh, para, bueno, el albatros también servía eso. para que lo de Torvaldo, lo que Torvaldo quería decir de ella, ¿no? Que era una ardilla, que era una una que alondra, una, una ¿no? Entonces, bueno, la alondra en su vuelo y, y la inocencia y la sensibilidad y la sutileza del pájaro suspendido en el aire, ¿no? También eligió un, un pájaro bello, alondra, este no eligió un cuervo tampoco no entonces como todo eso ustedes lo pueden resaltar en los animales que usa Torvaldo que además eso funciona como una manera es un mimo pero también es una minimización lo mismo con las orejas mismo pero pero también es una es una minimización y el, y el lo, lo de los dulces es un es un mandamiento no es, un, es como un mandamiento divino porque Torvaldo y ahora vamos allá arriba para que se vea si no se ve agranden no la imagen Torvaldo en su mundo ¿sí? es presentado como, aparentemente, lo puse entre signos de, de interrogación porque me pueden decir, ah, pero usted está paranoico y es posible, pero que para los efectos del análisis cuadra perfectamente, hay que aceptarlo. Torvaldo es presentado en ausencia, es decir, es la voz de Torvaldo la que se oye y a través de esa voz es que nosotros lo conocemos de la misma manera que en el Génesis capítulo 1, ¿no? El dios del Antiguo Testamento, presentado a través de la voz y su autoridad. Entonces, nos viene perfecto el Padre Castigador, por supuesto, el Antiguo ¿no? el del Antiguo Testamento, el eh, Yahvé del Antiguo Testamento, vinculado a la voz y vinculado a Torvaldo por la voz, ¿no? porque a través de su voz lo conocemos y que bueno, tiene como, como gran herramienta la lapicera, ¿no? la, lapicera de Tor, la lapicera de Torvaldo, que es, eh, es su herramienta de trabajo. Y a través nos da la idea de que él estaba sumergido en su trabajo cuando sale el con la lapicera y dice, ¿Comprado dijiste? no cuando, cuando Nora le dice, mira lo que he comprado. ¿Comprado dijiste? Bueno, lo interrumpió. no Además, hay algo antes cuando él exclama, no me interrumpas, ven, haga lo que compré. No me interrumpas, le dice. Y en ese no me interrumpas está justamente ese ejercicio simbólico de eh, un, un mandamiento y del de, de poder el padre ¿no? que, que está ocupado en, en cosas importantes no puede perder el tiempo ¿m? en las cosas poco importantes que ocurren en la sala, no en el despacho la sala es el lugar de Nora donde están las cosas sin relevancia aparentemente ¿no? entonces, la alegría eh, y teníamos que mencionar esa alegría del tarareo ¿no? continuo de Nora otra, otra señal de aparente frivolidad ¿no? eh, la, la, la apariencia la apariencia de, de Nora, eh, que, que, que parece que la cuida Torvaldo, ¿no? por el, aquello de los dientes. Eh, y a, además, ella está cuidando las apariencias porque, porque eh, ella tiene que fingir frente a Torvaldo algo que, que no... Una paz y una tranquilidad ¿no? y una armonía que en realidad no, no, es, no es tal, porque de detrás está siempre esa amenaza de préstamo. Y vemos lo de, lo de la, la astucia también, porque Nora presenta el tema del préstamo, ¿se acuerdan? Ella presenta el tema de aquí, si sacamos un préstamo, dice, ¿no? Para probar, sin duda, saber Torvaldo cómo reacciona ante la idea de que ella haya sacado un préstamo, ¿no? O sea, el tema del préstamo, que nosotros en una segunda lectura ya sabemos que va a ser importante. Que en ese momento ya es importante, porque ella ya sacó el préstamo y ya está pagando desde hace tiempo. Entonces, ella como que... Eh, Busca eh, indagar en qué reacción tendría Torvaldo Y la, la, eh, la, es la peor reacción que tiene Torvaldo Siempre de rechazo y de juicio moral severo ¿no? En donde en esa casa se piensa como él quiere que se piense ¿no? Y su dominio está establecido sobre su, su mujer Entonces, eh, el tema del préstamo Bueno, ahí tenemos la diferencia entre una primera y una segunda lectura Nosotros en una primera lectura decimos Bueno, no parece algo tan grave ¿no? El tema del préstamo eh, una suposición, sí, no. En una segunda lectura ya sabemos que no es solo una suposición, que Nora está viendo cuál está, tratando de probar cuál será su destino cuando la verdad se, se, se sepa, ¿no? Que por supuesto, este, eh, ella logra torcer hacia el final, porque, bueno, puede tomarlo como una oportunidad de, de reconvertirse, de volverse a construir como ser humano, eh, pero, pero en realidad... Frente a Torvaldo, y la reacción de Torvaldo y la situación con Torvaldo fue la, lo peor que ella podía esperar. Que luego eso, es ocasión para mejorar y que a veces de lo peor eh, se puede sacar algo bueno y hasta algo excelente, bueno, es claro, eh, en la vida y en esta situación, ¿no? Porque eh, Nora logra de un conflicto horrible con el marido, un conflicto profundo con el marido, Reconstruirse como persona a un punto que quizás ella, si el marido no hubiera reaccionado como reaccionó, nunca hubiera alcanzado, nunca podría haber llegado, ¿no? Bueno, entonces eh, no quiero decir que gracias a Torvaldo, ella, no, no, no, no estoy justificando a Torvaldo. Lo que estoy diciendo es que Nora logra eh, transformar eh, este fracaso de conocer la real naturaleza de su marido, logra transformarlo en algo... Eh, muy bueno para ella, que es comenzar un viaje de descubrimiento personal que no había tenido la oportunidad de realizar. Bueno, entonces, eh, eh, la expresión pequeña de Arrochona, yo les había dicho que formaba parte de las estrategias de Torvaldo, esto de suavizar los límites los que le ponía a través de su dominio a su esposa. Eh, no sé si se lo dije, pero si hablo rápido, Pausen el video, aprovechen que tienen la oportunidad de hacerlo. Pausenlo que yo no me ofendo todas las veces que ustedes quieran. Eh, entonces, pequeña derrochona, yo lo marqué, no me acuerdo si en la clase con ustedes lo había marcado exactamente como oxímoron, pero eh, no es un oxímoron puro, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí marca como dos términos eh, antagónicos porque derrochona hace referencia a la demasía, a la, a la mucha cantidad, al ¿no? exceso, al exceso de gasto. Y por otro lado, pequeña, es justamente no al exceso, a lo grande, a lo gigante, sino a lo pequeño. Entonces, bueno, ves que en el conflicto esos dos términos antagónicos, vos ves, cuando se ponen juntos, vos ves la estrategia que está usando Torvaldo, ¿no? decir, una cosa que aparenta otra, ¿no? Un mimo que aparenta otra, eh, un, una restricción que aparenta ser un mimo, aparenta ser una señal, para no decirle mimo, ¿no? Porque mimo no es correcto, no es este demasiado formal. A través de una aparente muestra de afecto y de ternura eh, se vale de esa confianza creada para ejercer el dominio, el control y el poder sobre su, su esposa, sobre Nora. Y bueno, sería bueno también que ustedes marcaran lo de Rochona como algo que contradice eh, las normas eh, no escritas de la moral de la sociedad burguesa. Eh, donde el ahorro es un, es un ideal, no el derroche, el derroche es algo mal visto, eh, donde, bueno, derrochar mientras que el marido está trabajando y eh, la mujer se dedica simplemente a dilapidar su dinero, entonces eh, eso sería eh, cuestionable y hasta sería sancionado socialmente porque, eh, porque se lo vería muy mal, ¿no? lo, que, lo que se vería bien es que en hora... Eh, fuera ahorrativa, austera, ¿m? que ella eh, gastara lo menos posible para corresponderse con, eh, para corresponder a lo que el marido necesita, necesita de una ama de casa, ¿no? una persona que sepa administrar administrar los recursos de la casa que, eh, que son ganados en el trabajo por el, eh, por el marido. ¿no? Entonces no la ha tenido que trabajar, ha tenido que hacer cosas a espalda del marido. Bueno, pues, lo que hay detrás de todo eso es que no hay confianza, ¿no? que el matrimonio no es un matrimonio real, según Nora, porque, porque no hay confianza, y si no hay confianza no puede haber un matrimonio real para ella. Entonces, ella hasta el último momento este, tiene la esperanza de que ocurra este milagro, de que Torvaldo eh, eh, reaccione eh, como a ella le gustaría que reaccionara, inclusive ante, ante la verdad, ¿no? Pero, pero bueno, se cumplen las peores expectativas de ella, ¿no? Que, que Torvaldo... Primero reacciona horriblemente y después, cuando suaviza su discurso, lo hace de una manera que otra vez parece volver a esa paternidad simbólica. Es este, eh, una, una paternidad simbólica, pero además es sumamente concesiva. En el, eh, concesiva como, como de, de perdonar, ¿no? De perdonar como si las ofensas morales aparentes de Nora se las hiciera a él, ¿no? Como que él fuera el responsable por Nora. Y bueno, después dice que él la va a educar, ¿no? Y Nora ya ha hecho todo un cambio mental. que ya lo que le está diciendo a él ya, ya no tiene ningún sentido para la Nora mujer. La Nora mujer. Entonces acá lo que tenemos es eh, que hay varios atisbos, varias señales en el texto, de que Nora no es lo que aparenta. no Los atisbos de que las cosas... O la situación no son lo que parecen. no era por supuesto, que no es una cosa. Pero eh, que, que ella en realidad no es lo que parece. Y eso lo vamos a ver sobre todo. Lo he trabajado sobre todo. Usted lo tiene acá. Cuando cuando dice... Cuando Torvaldo le pone estas, estas situaciones. El jugar a imaginar que Cuando él le pone esta esta, esta situación de que si, si él tuviera un accidente. Si le cayera una teja en la cabeza en la noche... De, si sacaran un préstamo y en la noche vieja se le cae una teja en la cabeza, ¿qué haría ella? Y ella le dice que, que eh, ya no le importaría tener deudas, porque los, los acreedores son. son. dice que son extraños, ¿no? Dice concretamente. Eh, ya les digo. Eh, y qué pasaría con los acreedores, le dice ¿Quién piensa en ellos? Son solo extraños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que vemos es que Nora eh, muestra que ella no es la, la Nora niña, en realidad, sino que es el per un personaje dentro del personaje. Por eso yo les hablaba de la complejidad del personaje. Que ella está interpretándole a Torvaldo un personaje para mantener este, la armonía de la casa y mantenerlo contento. Pero que en realidad ella es una mujer y es, y es una mujer eh, to totalmente formada y totalmente... este totalmente capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, vemos que hay ativos. El ativo más grande para mí, eh, de esa diferencia, eh, de, de, de esa que las cosas no son con lo que parecen, es cuando, eh, cuando ella le dice esto de la frase concreta es si sucediera algo tan terrible me daría lo mismo tener deudas que no tenerlas. O sea, eso me gustaría que ustedes lo citaran. Si sucediera algo tan terrible, me daría lo mismo, lo mismo tener deudas que no tenerlas. Y después, eh, yo creo que vamos a llegar en este primer video a... Nora, Nora, ¿qué mujer eres? Nora, ya conoces mi punto de vista al respecto. Yo ahí lo que veo es una gran ironía, ¿no? ¿Qué mujer eres? Porque, eh, de hecho, eh, Torvaldo no sabe qué mujer es su, su mujer. Entonces dice, ¿qué mujer eres? Como si él conociera en esa exclamación, ¿no? Eh, ah, ¿Qué mujer es? Bueno, esa frase nosotros la podemos tomar como una ironía Que es que nosotros entendemos Que él ni siquiera sabe Qué mujer es Qué tipo de mujer es su esposa No, no, no, no tiene idea de que, de lo que es de, de, de que es una persona real De que no es una niña Pero él lo dice con otro sentido Por eso hablamos de ironía en ese lugar Nora, Nora, qué mujer eres Bueno, hasta ahí voy yo con el análisis Ahora, en este video Pero no me voy a ir de acá sin mencionar, algo que para mí es muy grato, muy lindo hacerlo, eh, la ceguera trágica de Torvaldo, eh, que eso me lo mencionó un alumno de este, de este curso que estamos ahora en 2022, de sexto de derecho semestral nocturno B, eh, que se llama Carlos Antunes, y él lo relacionó con Edipo Rey, con la tragedia griega, y él lo que decía era que Torvaldo eh, parece estar ciego, ¿no? este ser, tener un, una ceguera simbólica parecida a la que tenían los héroes trágicos cuando iban directamente a su perdición, pero era su destino y no podían evitarlo, y no podían ver la realidad. Ellos solamente veían lo que querían ver, lo que podían ver, y ya está, estaban ciegos. Esa ceguera trágica, el concepto que se da para tragedia. Y bueno y lo completó otra alumna del mismo curso, Sexto de Derecho Semestral B Nocturno 2022, que se llama Florencia Cor, con otro concepto muy lindo que es la ironía trágica. ¿no? Pero no la ironía en este fragmento, sino que ella mencionaba la ironía hacia el final de la obra. Ella relacionándolo con lo que había hecho Carlos, con lo que había hecho Antunes, este, mencionaba que también podíamos hablar de una ironía trágica, en el sentido de que cuando Nora abandona su casa, el argumento es, es, son las mismas palabras, el, lo mismo que le dijo Torvaldo. O sea, toma como argumento para abandonarlo lo que le dijo Torvaldo. ¿Y qué le dijo Torvaldo? Es que no tiene autoridad moral para criar a sus hijos. Entonces no puede criar a sus hijos. Y ella le dice, es cierto qué razón, no tengo autoridad moral para cuidar a mis hijos, por eso me voy, te dejo. Entonces, ella hablaba de esa ironía en el sentido de que bueno, existe un, un fuerte componente irónico del uso de esa sutileza, ¿no? Que hace Ibsen que técnicamente muy muy hermoso, ¿no? Muy muy bien, muy bien este manejado. Hasta aquí este video y nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.